Muy buenas tardes, eh, aquí otra vez, aquí le tengo la tarea que ustedes tienen que hacer eh, Ciencias Sociales escuela la la Marcha, de Caciques a colonia Vamos a ver los cuatro mapas que yo le puse de la tarea Que son el de los Cacicascos, el de Redwich, el de Aranjuez y el de Basilea Vamos a verlo de una vez Aquí tenemos eh, la isla española precolonial, los cinco Cacicascos Aquí tenemos el tratado de Lenguish, aquí tenemos el tratado de Aranjuez y por último el tratado de Basilea. Eso es todo amigos, nos vemos en la próxima clase.